Estando la impresora apagada pero conectada se oprime el botón de encendido y la parte superior izquierda de la pantalla al mismo tiempo hasta que aparezca una ventana negra Listo. Apenas salga la ventana ya quedó en modo de inspección